The city of New York is Estos manes están en el tejado Pero les están disparando desde el lado de abajo Estás pillando Uy Dena. En esa zona, Pascual. Estos manes están en el tejado, listo Pero les están disparando desde el lado izquierdo Derecho Y desde el whisky Entonces vamos a intentar liberar la zona esa de allá abajo Ah Te resalto la pared De una Vamos, León aquí poseído me copia le copio poseído confirma cuál es su 20 e salto posición eh león toma la posición de pascuales pascuales vende vuélvete un poco te atiendo nos encontramos a dos, ven, Pascual, ven. a 50 metros del punto de 2 2 hacia el apunta y, para el lado derecho eh, sobre Eso. punto al a, a, a, a contra la, la punta con está tomada en la esquina y está arrodillado tú tratas de asomarte parado como digas vamos León tú puedes está en la esquina arrodillado y tú vas a asomarte también trata de asomarte Ah. Prado, para que no te en la, en la punta en tu, en tu línea de juego, ok. Mantén, mantén, ya no te apliques más nada. Estoy quitándome el torniquete las cuales me disparan. No, yo también sé el tío, pero no veo nada. Ok, el León, dale. Hoy estoy disparando que aquí, aquí están. Ah, ok, dale, dale. ¿Tres objetivos? Ok, Pascuales, ya te están pasando los líquidos. Mantén un segundo. Listo, Pascuales, muévela. ¿Por pues, dónde íbamos? ¿Cuál es? Ya. Vale. Alcón para jugar, me confirman si cambiaron de 20 sí, a, o a, a, se encuentran eh, en el tejado. Vamos a, a las la 12, tenemos aliados. Están pasando por, por nuestro frente de León. De... Al, de jaguar no sé si para el caso, No sé. De este no, eh. oh, yeah, yeah. no. no sé. Pero continúa pues donde te dije. Igual atentos a esa zona también. Pasó, Vamos a limpiarles a estos manes allá, la parte de abajo. Ok, salgo. Listo, sale. lo León. Se hiero. Descargo Álame ¿Qué piste León? ¿Que pudiste disparar más? Listo Alcón para equipos en tierra Sí, va a utilizar su ruta y actualizado con, con múltiples posiciones de tangos, cambios Pues ahí un 5-4 ¿Cuál es que? ¿Te lo vas a acabar todo? Aquí es Aguar 5-4 Cargo. Fondo, León. Está Digo. Esto continúa. Que estaban pasando por allá si sí eran enemigos. Dale, continúa. Estoy herido de un pie. No León, ¿por qué no te has vendado? Vete aquí, ¿no? Las cuales, ven, salta acá y mantén un segundo. León, tienes que vendarte. ¿Listo? Sí. Que queda así muy difícil, que no, no te vendes. Ya eh, me curo. No, ya te curo yo. Ok. Pero apunto para allá. Tengo un segundo que se Hasta 5 tenemos, tenemos un enemigo aquí que se asoma en la esquinita, pero no, no, no tengo a tiro Listo León, salta Juegue tu pascule. ¿Hacia dónde? Allá, hacia, a... allá, hacia allá, hacia allá, hacia allá ¿Puedes a mi teniente ¿Pero? con el que hasta acá atrás? Sí, un sí. momento, no puedo hablar. ¿Puedes dar? Eh, los del tejado, ¿me escuchan? Compra a Poseidon, actualizada, eh. corrección, aquí ha compro todas las unidades en tierra, ha actualizado el nuevamente el... posiciones con tangos en tierra, cambio. Copy, ¿y están todos allá 5-8? Sí, sí, okay. aquí, Jaguar, pues tenemos 8-7-20, cambio. ¿Limpian ustedes o limpiamos nosotros? Aquí, aquí está la bodega, tenemos uno más. detrás, tenemos Sería uno detrás entre en teniente A nosotros nos tenemos visual Listo, pa vamos a limpiar entonces la sed de ustedes, ¿vale? R ¿Cuál es? Si para allá entonces Vámonos León Deja guard para Poseidón, cambio 5-5 Informa nuestro 20, gasolinera rumbo Bien, bueno, Whisky Cam Copy, me confirma esa zona ver, ya como ya entierra, Copy está Copy, me confirma esa costado. zona, como está ya A ver, el equipo que está desplazando a un costado de la pared A sus 11 se van a encontrar dos personas que están rendidas Y adentro en ese complejo hay múltiples tangos por la zona de los árboles Cambio ¿Cuáles? Sí, pues seguimos aquí, Jaguar eh, Nos encontramos en incursión, todo limpio hasta el momento, Cambio. No lo veo Búscalo Listo, estos manes ya saltaron por la ventana del lado sur en la juega. Ah, ya tienen uno capturado, sería ese. Afirma, son dos capturados en la juega. A ver, me confirma si tienen visual los rendidos, cambio. Cambio, partido, Vamos a dar cubrir zona, los capturamos. Vale, informa, hasta la zona donde están los rendidos está despejado. Tengan precaución mm. al interior del complejo que visualice múltiples tangos al interior y se replegaron. Entonces, si complejo, cambio. Continúa, Pascuales. Eh, acá, Jaguar para todas las unidades, tenemos civiles en la zona, cambio. Entendido. comprar para jugar, les informo movimiento civil. A las 12 de su posición en la carretera tienen movimiento civil aproximadamente unos 3. Tres sí, civiles, sí, los tenemos ahí. Claro. Cualquier nueva lo seguimos. Hay civiles en la vía, en la juega. ¿Está bien gente? ¿Aquí hay aliados dentro de esta casa? Amigos. que ¿Ustedes tienen los VIP? Tengo un capturado, teniente Copy Deja guapas todas las unidades Nos informan Tengo que la guerrilla se dirija ¿sí? hacia el bosque Se están replegando a cambio Mantengan guardia Mantengan, mantengan el Entendido, me confirman, ustedes tienen el 916 Afirma, ah, tengo dos guerrilleros acá, estamos sobre el punto Falta una íntima incursión en un punto con, con antena cambiada Entendido, listo, el otro equipo tiene dos Y aquí uno, vale, bien Se ven ahí entonces la vaina de su entierro, el cono aterrizaremos pista de tierra, el costado más al Norwisky, nos encontramos aproximándonos a la posición pista de tierra Norwiski, estamos aterrizando Muchachos, muchacho formación diamante, vamos Norwiski de whisky Edson lo mantenga No eco Afirma, no hay eco. vámonos Listo, vamos señores Nos unimos ya en un solo grupo Formación diamante Bueno, vamos. y la punta No saben cómo es un diamante entonces Pascuales, si quieres quédate último, vale Sáenz. La izquierda La izquierda, Sáenz. No me apuntes Eso, allá León, punta Pascuales, si quédate último, que está jodido Vámonos. Señor si querés me quedo con Pascuales. Copy. Creo que se varó. Yeah. Alcóm para unidades en tierra. Nos encontramos aterrizados, pista de tierra al costado Norwich. whisky donde tiene ese mal la dirección? cambió me confirma no whisky de que los vimos bajar el nueve no uh, pista, pista de tierra vamos a lanzar un amarillo para marcar la posición <risa> me dicen no es whisky baja el noveco entonces hay un amarillo teniente novisco <risa> vamos al humo 549 60, cambio. No, vamos sí, a volvernos por eh, puede canal y salida. Interrogo, tuve un inconveniente con la antena de mi radio. Eh, ¿lo siguen con los últimos comunicados. Hola, bueno, nos encontramos sumo amarillo, mm. pista de tierra, Nor Norwhisky. Ay, amarillo, yo tomo la punta. Nos encontramos aterrizados, era en el con cambio. Recibido, proseguimos pues con los dos encuestados. Eh, Confirmo, capturados. Vámonos. ¿sí? Para Jaguar, si pueden traer los 9-16 a nuestro 20, ah, Dios, motivo, ¿nos dirigimos diamante tiempo? más malo que hemos hecho en la vida, no. <risa> Mira el otro allá adelante. <risa> Una maratón es lo que lleva a él. No? No. Mire, el otro peleando que por <risa> parches. No, peleando un y desubicado con el puesto. ¿sabes? No sé qué está haciendo Leon, no sé qué... Para sí, es. <ríe> ver, a que la...